Ya en la parte final de este espacio Donde nosotros compartimos los principales titulares Miren, en el día de ayer eh, ¿Sabe qué decíamos nosotros cuando participaba Ezequiel González? El lunes que, Sí, ayer lunes eh, Nosotros eh, vamos a estar dándole seguimiento a este caso eh, Que afecta a una gran cantidad eh, de, de Franco a La caso, mitad de los dominicanos. Y es el caso de Muné porque nosotros hemos entendido y así lo queremos ratificar que las autoridades, las autoridades nuestras, le han dado la espalda a este caso. Un caso que afecta a miles de francos macorizanos y de hecho se convierte entonces en un, pro, en un problema social. En el día de ayer y qué bueno que tal vez eso tumba la percepción que nosotros hemos tenido y ojalá. Espero que ve la percepción que hemos tenido nosotros con respecto a esta situación y que, y que no se ha tomado un caso porque estamos en, en, en momentos en, en, políticos. En, sí, sí, sí. Ojalá y no sea así. Ayer, un grupo de, de afectados, cientos de afectados, se reunieron con las autoridades. Ahí estaba el gobernador civil y provincial, los diputados, Andrés Compré, eh, Lupe Núñez, eh, no sé si estaba bueno los, los, los políticos, las, las autoridades eh, congresionales, municipales y, y, y, y el Poder Ejecutivo, porque estaba el, el, el... Se supone que ellos defienden a su, a su, a su, a su comunidad. Correcto. De hecho se hizo en el salón de eventos de la Gobernación Civil y Provincial. ¡Qué bueno! Saludamos esa actitud de nuestras autoridades, que de ahí están, y escucharon el sentir y el clamor de este de este grupo de hombres y mujeres que depositar no solamente sus recursos, sino la confianza en esta compañía y que hoy se ven amenazados de eh, prácticamente terminar sus vidas con una mano atrás y decirle otra decirle a las hombre. autoridades que no son millonarios los que están perdiendo, son gente ojalá, del pueblo totalmente. es claro, el o sea, pueblo llano que está ahí. ahí Entonces, ojalá, ojalá, ojalá y que puedan sacarle beneficio político a esta situación, en el sentido de que puedan hacer presión también de que a través eh, de, de, de esta acción, ellos puedan lograr lograr y presionar a que la empresa MUNEP tenga y se va obligada, como debe ser, a devolverle estos pesitos a estos humildes hombres y mujeres que durante años, depositaron su confianza y su hielito sus recursos en esta empresa. Ojalá y que esto no se quede, que es un momento, por el momento político que estamos pasando, y andan detrás de votos. Pero si es así, qué bueno, pero que al final puedan ellos recuperar sus recursos. En el de ayer se hicieron varias actividades, ahí ven ustedes, esta reunión, importante reunión con las principales autoridades que se reunieron y ellos escucharon el sentir de los afectados, Por además, posteriormente en la noche se trasladaron al parquecito de aquí de la salida de Santo Domingo e hicieron de manera muy pacífica un encendido de vela. Acción esta que yo ojalá y que se pueda, eh, que puedan hacerla constantemente, de manera que esta reunión que se llevó a cabo en el ayer, pues no se olvide, no se olvide, para que lo tengan pendiente, que hay gente que está a la espera, así como describí a ese señor que tiene su familia, estudiante, con problemas de salud, y que está a la espera de que le devuelvan su dinerito para poder eh, comprar sus medicamentos. Así como esa señora, hay cientos y cientos de personas en esa misma situación. Reitero, este es, un, este es un problema social donde yo me atreveré a asegurar que producto de la no incursión de nuestras autoridades, asimismo, los medios nacionales y muchos nuestros, no se han hecho eco no, de esta situación apagado, de MUNE. Y eso en lo personal, a mí me causa como cierta... Eh, hasta, no, esa la que realidad. No. esta es la ¿Eh? realidad de tu sociedad entonces Victor. como que no hay una cosa como que no se corresponde ¿cuál es la razón? Doble moral, para doble que moral, eso no haya doble, impactado doble, doble. donde hay miles de francos maconizanos afectados, un problema social eso es lo que te estoy diciendo no se ha manifestado, reitero qué bueno, qué bueno esa reunión de ayer donde estuvieron las autoridades los felicito y ojalá ojalá que esta situación no sea tomada como una más de las acciones políticas por el momento en que nos encontramos Esperamos que así sea. Vamos entonces a pasar, eh, mister Edward. Gracias por las imágenes, como siempre, eh, dándonos cátedra, ¿verdad? De lo que es presto, Raúl. Así es. Vamos.